La práctica básica principal, y yo creo que es la potencialidad de los MOOC, es que eh, como son abiertos, cada, cada, docente, bueno, cada participante en el MOOC, yo hablo de docentes porque soy docente, pero está más abierto cada participante en el MOOC, pues tiene total libertad de escoger eh, aquellas unidades que le interesan más o si quiere terminarlo por completo. Entonces, como los contenidos de, de cada unidad sí que mmm, son, digamos que no tienen eh, directamente o no no implica que los contenidos de una unidad tenga que ver con la siguiente, que pueden hacerse unidades eh, independientes, eso da mucha libertad, flexibilidad y podemos eh, personalizar mucho desde el punto de vista del participante el aprendizaje. favorece en el sentido de que el, eh, cada, hay, hay mucha variedad de MOOC y entonces cada participante puede escoger aquello que en ese momento le pueda interesar. Y además los MOOC están muy... Bueno, también los cursos tutorizados, pero los, los MOOC en concreto están muy pensados para llevarlos al aula directamente. Como son, eh, son unidades por semana, incluso en esa semana se puede llevar una actividad al aula o utilizar una herramienta en el aula dependiendo de los contenidos que estemos desarrollando en el aula en ese momento. O si no, bueno, pues lo tenemos ahí guardado, pero son, son aprendizajes que se, que se aplican directamente en el aula y eso yo creo que se valora mucho. Sí, a la hora del diseño fue esa la principal dificultad que tuve en el MOOC eh, porque la idea venía de los cursos tutorizados y la idea que tenía era precisamente que tuvieran una ligazón los, las diferentes unidades entre sí. Eh, hasta que sí que me di cuenta de que había que hacer que cada unidad tuviera su propio sentido y eso afecta en cierta medida al diseño eh, que hay que acotar un poco los contenidos en cada unidad y que las eh, actividades que se, que se organicen para cada una de las, de las unidades, eh, digamos que no tenga que ver directamente con la anterior o la siguiente, salvo en, el, en la unidad final, que entonces sí, para quien quiera obtener la insignia y acabar el MOOC, pues pueda ser una especie de resumen de todo lo que ha hecho durante el MOOC.